Lo más barato de los fans. <risa> Mi nombre es Nacho Albinati, soy el fundador de Gipro, que es una empresa de tecnología que está muy abocada a lo que es el servicio de logística y a vincular a correos con el, eh, con el mundo del e-commerce, básicamente. Nosotros somos una empresa de tecnología. Eh, nosotros lo que hacemos es vincular un e-commerce con una red de correos si el e-commerce quiere eh, laburar con Pepito porque es su vecino porque eh, sea lo que sea nosotros hacemos todo lo posible para integrarlo si no tiene sistema no, le, le damos un sistema si no tiene eh, no sé, eh, hacemos eso digamos tratamos de incluirlo y, eso desarrollar y que nuestro cliente pueda desarrollar su propia red. Esa, nosotros, esa red nosotros la, la auditamos, digamos, vemos, conocemos dónde hay fallas y llevamos soluciones, o sea, eh, un cliente un cliente no es mi hijo, mira, yo quiero que o sea, yo entiendo que, que vos vas a ser mi, mi gerente de operaciones. Yo voy a hacer todo lo que vos me digas. A ver, te resumo el concepto, eso es un concepto, digamos. O sea, es que el e-commerce e descansa en vos toda la parte logística, es decir, bueno, hoy hay mil correos. Bueno, quiero que me elijas los mejores. Eh, y si vos de los mil no tenés los mil y, y falta uno, quiero que me lo integres. Y que yo no tenga que hacer una integración nueva. Porque antes lo que pasaba era eso. Eh, existen lo, los multicarriers y existen Andreani, Woka eh, o existen los correos tradicionales por decirlo de alguna manera eh, entonces si los dos no eran compatibles por ahí ¿entendés? entonces vos tenés que hacer dos integraciones con nosotros es la nuestra, vos querés con A, B, o C y nosotros no lo tenemos, lo incluimos a nosotros no, no, no nos importa eh, ¿quién, es, eh, quién es el correo, a mí lo que me importa es cómo labura el correo si el, laburo, si el, el correo labura bien, que todos tienen una parte que laburan bien y otra parte que laburan mal el tema es consumir lo que laburan bien nosotros monetizamos de la siguiente manera porque también tampoco queremos eh, que haya como superposición de impuestos entonces nosotros facturamos por cuenta y orden de los correos mandamos una liquidación, que esa liquidación nosotros lo comparamos con, con, con lo que nuestra plataforma nos informa, entonces vemos eh, digamos, si, si se facturó todo lo que correspondía o no, si hay diferencia entre los pesos, eh, si existen envíos que, guías, se dice guías, guías que no se crearon a través nuestro, nosotros eh, la, las consultamos con el correo, pero no las facturamos, las consultamos y después el correo nos dice, sí, mira, se enviaron, estos son los comprobantes, ahí lo, lo, lo mandamos, pero al cliente llega una factura con una liquidación total que ya está controlada, lo único que tiene que hacer es eh, archivarla y, pagar, y pagarla. Y nosotros facturamos por cuenta y orden de los correos y dependiendo el volumen que, que manejan cobramos un, un fee. Mira, en el, esto empezó 2016 creo. En 2017, empezo, en empezó la, la idea, en 2017 eh, empecé a laburar como part-time en esto, porque tenía bastante tiempo eh, En 2018, eh, casi te diría que, que ahí empecé a, a laburar ya en serio ya ayer renuncié casi prácticamente a, a mi laburo eh, y me dediqué 100%. Y nada, en, en donde, cuando metí todas las fichas fue eh, a fines de 2018. A fines de 2018 ahí, dejé, ahí ya corté toda clase de ingresos que tenía y me dediqué full a esto, eh, invirtiendo... Solo eh, y buscando quien, quien me acompañe, pero con la cabeza puesta en que ya allí pero tenía que ser una realidad.